Señores, ahí está el Rubín. Ahí está el video. El día de hoy quiero hablar de un acontecimiento que me sucedió para ser exactos el domingo pasado. El primero de abril de 2018, reciente acabábamos de cambiar el horario de verano. Fue entonces que sucedió lo siguiente. Acababa de llegar a mi casa después de ir a correr. Compartí videos en mis redes sociales Este, de que fui a correr al Boulevard Playero y Llegué hasta la barra de Santana 12 14 kilómetros también, bueno Llegando a mi casa, pues descansé Me bañé, me dormí un ratito Y curiosamente Se me dio por curiosidad Ir a tomar fotos al malecón de la cultura y las artes sí este hermoso malecón que tenemos aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas fácil, el tripié lo tenía un compañero mío y aquí es tu de él. un saludo a güey Jesús, me dijo Simón güey, este ten en el tripié ok, fui por él y de ahí me pasé hasta el malecón de la cultura y las artes, nadie me dijo nada y empecé a sacar el tripié, y saqué, empecé a sacar la cámara profesional y nada más llega un pinche policía y me dice ¿es a esta cámara? ¿vas a tomar fotos? y que sí, ah, es que está prohibido tomar fotos con cámaras profesionales no le dije nada, y en ese momento le marqué a mis contactos entre ellos a Juan Jesús, que me dijo que sí estaba prohibido y desde la vez pasada me lo había dicho pero desde la vez pasada que tomé esta fotografía en ese entonces le marqué a mis contactos periodísticos y fotográficos como a Pedro Tapia, que le mando un gran saludo y me dice lo siguiente Así como a ti te pasó, así a mí me pasó Sí señoras y señores, no sé qué te esté pasando aquí pero supuestamente está prohibido tomar fotografías desde que un güey subió un pinche video, no sé gente de Lázaro Cárdenas está chilenme de ignorante si quieren yo no supe nada de un video, no sé como ustedes le quieren llamar, una persona grabó un video a lo estúpido en el malecón. Y supuestamente por eso ya está prohibido tomar fotografías. Me fui con una amiga a tomarme fotos allá, de hecho con pues, la cámara. Fui hace poquito a tomar más fotos. Fui al encendido de luces y no me dijeron absolutamente nada. Me dicen que en enero entró el nuevo ministro del puerto y que ahora es reglamentario casi llevando un oficio un contrato donde avale que sí... Este, se aprueben estas situaciones en el malecón, ya que tristemente es un lugar privado. Sí es un lugar privado, es un lugar propiedad de la administración contra el de Nacerdo Cárdenas, pero mi pregunta es, ¿qué no el gobierno del estado de Michoacán lo ¿Qué no el gobierno del estado de Michoacán fue el que se echó las flores por ese pinche malecón? Y mi pregunta más importante ¿Qué no es un lugar de esparcimiento para las familias del puerto de Lázaro Cárdenas? Tengo que aclarar algo, no iba ni en calidad de locutor, ni de periodista, ni de comunicador, ni de scout, ni de ciudadano de Lázaro Cárdenas Incluso puedo decir eso, iba en calidad de turista, porque ni de fotógrafo iba en calidad Quiere decir que una persona turista, no sé, que venga del interior de la República Mexicana No puede traer su cámara profesional, no puede llevarse un recuerdo el puerto, no puedo tomar una foto con su cámara profesional al puerto de Lázaro Cárdenas versiones extraoficiales dicen que por motivos de seguridad a ver, por motivos de seguridad me encantaría escuchar una contestación del puerto de Lázaro Cárdenas por esto, me dicen que solamente pueden tomar fotografías Con celulares. Con cámaras fotográficas. No. Yo tengo una cámara profesional Canon Rebel T6 o 1300D como decía, en otras partes del planeta. ¿No es neta, Puerto lázaro cardenas que por motivos de seguridad no puedes meter una cámara? ¿A poco un atentado terrorista puedes llevarse gracias a una cámara fotográfica profesional? ¿A poco Al-Qaeda o a poco el Estado Islámico traen cámaras profesionales para hacer atentados? ¡No me chinguen por favor! Es más fácil volar un dron desde cualquier punto de la ciudad y meterlo al puerto ¡Eso sí es inseguro! ¿O acaso con el lente 75-300 puedo ver las oficinas del almacén de granos, de la p 1 de APM, de la marina? ¡No me jodan tampoco! Se supone que es un lugar de esparcimiento y es de recreación aunque esté en un lugar privado Está haciendo todo público Y luego con ese rumor que también me comentan de que ya no está permitido meter botellas de agua al malecón botellas de agua que puedes traer de tu casa botellas de agua incluso de la marca Tupperware explíquenme eso chingados muchas cosas tal vez no la sepa pero a mí me causa mucha indignación de que no pueda meter una puta cámara fotográfica adentro de sus instalaciones soy un fotógrafo amateur tenía muchas ganas de ir a practicar ese día tenía muchas ganas de usar la luz y para que les siga sangrando la puta boca y tengo derecho a hablar de todos y cada uno de ustedes hijos de su reputa madre la tomé en enero en enero supuestamente lo que me están diciendo el día que ya estaba no permitido tomar fotografías con cámaras profesionales suéltala es ahí donde le pregunto por qué van al malecón madre? si ven que está prohibido esto ok muchos me entenderán tienen celulares se puede tomar fotografías con celulares tal vez esto me cueste hasta ir al pinche malecón o tal vez esto me cueste hasta que dé una disculpa pública, pero prefiero dar eso a volver a ir. Es un lugar bello, no por nada el más bello que existe en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y lo que a mí más me caga, lo que más me caga es que por una cámara profesional o por un pendejo que subió unas bolas que están al lado del obelisco del malecón, perdamos todos, perdamos todas las personas que tenemos talentos para fotografías o tal vez para subir videos, esto con fines turísticos, cabrón, les estamos haciendo el pinche paro de que la gente conozca el maldito puerto, que es supuestamente, no por nada lo afirmo, el más importante de América Latina, en qué cabeza cabe? tenga que pedir un permiso para meter una cámara profesional, en qué cabeza cabe, cabe señores se, se, se. muchos me dirán, mejor córtate la pinche lengua, pero no más es un lugar turístico por muy privada que sea la locación Eso es indignante la verdad Y tal vez este sea mi primer video hablando de las cosas que me aquejan del puerto de Lázaro Cárdenas O de la ciudad de Lázaro Cárdenas Pero eso está ahí Supuestamente el puerto es otra calidad de vida, ¿no? Así que, ay no, no sé qué chingadas madres tengan ustedes Para no permitir el acceso a las cámaras fotográficas Tendré amigos ahí me mandarán mucho la chingada Me darán de pedo, me aparecerán en la calle y me dirán ¡Eres un pendejo! Tal vez otros tengan razón de que no haya cámaras fotográficas dentro del malecón. Pero bueno, ese es mi punto de opinión, señores. que el puerto de Lázaro Cárdenas no respondiera a mis respuestas, que respondiera a todo lo que estoy diciendo. Y me dé un excelente argumento de por qué no puedo meter una cámara fotográfica profesional, que realmente no es una cámara fotográfica profesional. Una Rebel T6 es una cámara fotográfica semi-profesional. Hasta eso. Podemos explicarlo. Que color de cabeza Y tal vez esto me diga No mames Robin, toma fotos con el celular Pero cabrón, se supone que es un lugar de esparcimiento Y yo iba en calidad de turista Y a entrenar fotográficamente Con mi cámara, no chingue. Incluso para tomar fotos con cámaras profesionales O te piden contratos O le puedes mandar muy formalmente Un permiso a la Administración portuaria Integral de Lázaro Cárdenas Por correo electrónico Para que te contesten con la chingadera Permiso aceptado y parece que solamente es por unas cuantas horas o días. Díganme, díganme señoras y señores, ¿de qué sirve pedir permisos en un lugar de recreación? Ahora falta que en los estadios de fútbol, que en los lugares donde se una la familia para convivir, para compartir emociones, recuerdos, momentos. Y esté prohibido tomar fotografías con cámaras profesionales. No duden que muy pronto dejen de pasar las GoPro o dejen de pasar los celulares con cámara. ¿En qué pinche ciudad, de qué estado o en qué puto país vivo, en donde te permiten o donde no te permiten semejantes cosas que son para plasmar las emociones de la gente. Y hoy estoy plasmando mi coraje en este video hacia la administración importante integral de Lázaro Cárdenas. Quisiera que mi voz sea escuchada, aunque sea una vez en mi puta vida sin ustedes. Recalco, no estoy metiendo a los medios de comunicación a los que pertenezco, no estoy metiendo. A la asociación a la que pertenezco, me estoy metiendo yo, Robbie Brick, solito. Y quiero una explicación sobre esto. No se vale la verdad. No se vale la verdad que no pueda tomar fotografías en un lugar de esparcimiento, por muy privado que sea. No creo que en el Estadio Azteca, que sea propiedad de Televisa, esté prohibido tomar fotografías. Quisiera que también Grupo Televisa estar así. Si está prohibido tomar fotografías en el Estadio Azteca con cámaras profesionales. Ahí está mi comentario señoras y señores, estoy muy molesto, estoy muy frustrado por lo que pasó el domingo en el malecón de la cultura y las artes aquí en Ciudad y Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Yo quería grabar un video ahí y me salieron con esas chingadas señoras y señores. Síganme en todas mis redes sociales, quisiera que esto continuara. Si es que Api me contesta, voy a hacer un video y voy a responder a ese comentario Sea positiva o negativamente Si quieres saber cómo va a terminar este drama Porque sé que va a tener muchos Voy a tener que entrevistar a personas del periodismo Y voy a tener que entrevistar a fotógrafos Aquí del puerto de Lázaro Cárdenas Porque esta situación en lo personal Es 100% indicativa. Mientras tanto, yo me voy porque estoy muy encabronado y nos vemos hasta la próxima edición. Parece que dentro de unos cuantos días voy a grabar un video en cualquier punto de la ciudad, menos en el malecón de la cultura y las artes, porque está prohibido. Me largo de aquí y me llevo todo en la silla. Porque también está prohibido en el malecón llevar sillas.